Buenos días, queridos colegas, estudiantes, interesados por la historia que hacemos los historiadores. Supongo que os habéis dado cuenta en los episodios últimos la importancia que le damos a, a las fuentes orales ¿no? cuando hablábamos de mentalidad, de memoria, de mito, de identidad. La realidad es que la, la, la oralidad es fundamental para entender el nuevo paradigma historiográfico que, que, que, que practicamos. La historia oral como, como historia global implica un doble, una doble fuente y un doble sujeto. Una doble fuente oral escrita, un doble sujeto popular y eletista. Es decir, las fuentes orales demandan y posibilitan una historia eh, diferente, ¿no? es decir, una historia más diversa, más global, objetiva y subjetiva al mismo tiempo y obliga a revisitar las investigaciones históricas que se hubieran hecho exclusivamente con fuentes eh, escritas cuando existe o, o puede existir la posibilidad de, de disponer de fuentes eh, orales. Como en los episodios anteriores me, me, me baso en mi propia experiencia de investigación en mi línea de trabajo de historia social de las mentalidades centrada en los años 80 en la revuelta gallega de los irmandiños. Remito a dos obras mías de aquellos años, eh, primero la tesina, la mentalidad justiciera de los irmandiños que muchos conocéis, y, y después la, la tesis doctoral, la, la, prim, la tesina en 1989 y la tesis 86, perdón, y la tesis doctoral en 1988 se publicó en el año eh, 80, 89. ¿no? Entonces, en esa tesis doctoral es donde hacemos una investigación, en fin, muy intensa eh, y sobre la las tradiciones orales y escritas generadas por la revuelta irmandiña. Eh, vemos que en las tradiciones orales predominan muy ampliamente eh, eh, los, los testigos favorables a la, a la revuelta irmandiña y en las, en las fuentes escritas predominan los eh, las opiniones eh, contrarias a, a la revuelta irmandiña, normalmente son nobiliarios. ¿no? En esa mayoría favorable que, que se refleja en las fuentes orales, deduzco de inmediato algo que, imprevisto, ¿no? y es que eh, los protagonistas y sus descendientes, eh, 60 años después, Tenían una, una moral, una, una imagen de victoria, ¿no? es decir, de, de lo que había sido la revuelta 60 años atrás y eso nos obliga a, a cambiar un poco la historia que se había escrito hasta ese, hasta ese momento solo envasada en fuentes de, de nobiliarios que era muy contraria a los, a los irmandiños. Eso, eso indica, en fin, es mi experiencia ya... Lejana, pero, pero útil todavía hoy en día, implica las posibilidades subversivas que tiene el uso de, un, de las fuentes orales respecto de la historia académica eh, eh, oficial. ¿no? Eh, bien, eh, yo he utilizado una fuente judicial principalmente, que, que en realidad es un archivo oral transcrito, el pleito Tavera Fonseca, donde eh, seis décadas después de la revuelta de los Irmandiños hablan los, des, los, los, los, sobre, los Irmandiños que, sobrevivientes, pero también sus familias, eh, sus vecinos, eh, eh, etc. No, tenemos 204 testimonios eh, repartidos más o menos homogéneamente eh, por todo el, el reino de Galicia a principios del siglo 17 ¿no? después de esa experiencia eh, siempre tuve en cuenta el, el punto de vista de la oralidad cuando hacía mis investigaciones de, de cualquier tipo no solo histórica sino también historiográfica tenemos fuente oral que nos pueda dar otra versión distinta de esos hechos históricos o de esas posiciones historiográficas os habréis fijado como yo, por ejemplo, al hablar de historiografía, introducía a veces lo que me dijo tal colega o tal, o, o el personaje que, que, que fue importante en una escuela historiográfica, etc. Y era muy interesante porque no es exactamente lo mismo que, que, que escribían, ¿no? O al menos complementa muy maravillosamente lo que escribía. Bueno, después de esa experiencia me pregunté... Eh, si es posible o no obviamente mi respuesta es sí hacer una historia oral medieval y moderna y digo, es sí siempre y cuando haya eh, y fuentes orales que, que fueron transcritas eh, eh, en los siglos pasados y hoy pueden ser susceptibles de un aprovechamiento eh, crítico ¿no? Eh, pero no es fácil ¿eh? es decir es necesaria una metodología específica para hacer historia oral de épocas anteriores al, al, siglo, al, siglo, al siglo XX específica, eh, diferente de la que se aplica cuando se hace historia solamente con fuentes escritas pero diferente, en menor medida, pero también de, de la historia oral contemporánea donde es el historiador el que, el que genera su, su propia fuente a través de entrevistas, etc. ¿no? Mientras que nosotros trabajamos con entrevistas o testimonios verbales que fueron transcritos en, en su tiempo y ahí es la primera crítica que tenemos que hacer hasta qué punto son fieles a, a la voz original ¿no? que se expresa aquí. En general os puedo decir que suelen ser eh, muy, muy fieles los escribas, los escribas y escribanos de diferentes épocas, pues también muchas veces, la mayor parte creo, creo yo, eran buenos eh, pro, pro, profesionales. ¿no? Bien, eh, yo tengo muy claro que se puede hacer historia oral en todas las épocas históricas, separando sustituyendo a la, la grabadora por, por, el, por el escribano de, que, que, que hizo una fuente escrita donde se recogen informaciones de tipo, de tipo, de tipo oral. Y se, puede, y se puede encontrar oralidad en cualquier fuente histórica, ¿no? unas más que otras, pero en todas. ¿no? no se puede despreciar nunca esa posibilidad de encontrar una parte oral parcial o, o total en una, en una fuente escrita del pasado y me refiero a todo tipo de fuentes desde luego las judiciales eh, es mi propia experiencia ya os he hablado de ello desde luego las literarias porque gran parte de la literatura para de, de, las, de la mayor parte de las épocas históricas es oral no y también en el caso de las fuentes yo que sé notariales por ejemplo los testamentos que es lo más una, una, una de lo más conocido ¿no? pues eh, normalmente el sujeto dicta el testamento al notario. Por lo tanto, ahí hay una, hay una dimensión oral importante. Igual podemos decir de las fuentes narrativas, por ejemplo, en las crónicas medievales, las arengas que aparecen transcritas allí antes de entrar en, en, en la batalla. ¿no? El origen de, de la historia oral es conocido que que se, se, se nos lleva a, a, a los principios del siglo XX en los Estados Unidos de América donde se empiezan a eh, publicar testimonios de, de, de afroamericanos para reconstruir eh, la historia de, de esa eh, minoría eh, social y, y racial tan importante en, en la formación y, y en la actualidad de los Estados Unidos de, de, de América. De, ha pasado ya un siglo, ¿no? Pero sin embargo, mmm, tampoco se ha desarrollado tanto la, la, la historia oral, ¿verdad? Yo creo que por la resistencia, debido a las resistencias positivistas que han limitado su desarrollo y lo han circunscrito a, a una especialidad académica, que a veces es la manera eso, de enviar al gueto, digamos, un, un enfoque historiográfico que puede ser eh, incómodo para, para la historiografía eh, establecida. No solo pasó con la historia oral pasó con, con, con otros enfoques historiográficos en el pasado, que muchos de ellos al final, si tenían una base objetiva, eh, como en el caso de la historia oral, que es muy evidente, pues acabaron... Eh, imponiéndose. ¿no? Las resistencias positivistas, es decir, las críticas a las fuentes orales, en general son bastante, faz, bastante facilonas eh, quiero decir y, y fácilmente rebatibles para alguien que, que esté familiarizado con los archivos orales. ¿no? Primero la imprecisión a la hora de los datos porque la memoria es menos precisa en la memoria oral que, que, que, que, que la escritura a la hora de, de, por ejemplo, de hablar de hechos, de de fechas, de nombres, de lugares, bueno, algo de eso hay. Pero nosotros nos damos enfocando la, la historia oral para todas las épocas históricas para obtener datos. ¿eh? Principalmente nos interesan las mentalidades del sujeto humano que está detrás. Pero de todas maneras, quiero deciros, que para todo el conocimiento que tenemos hoy sobre la revuelta de Irmandiña en 1467-1469, la mayor parte de los datos salen del pleito de Tavera Fonseca, es decir, de una fuente oral. Por lo tanto, es relativo, aunque es algo a tener en cuenta. Yo creo que simplemente hay que aprovechar las fuentes orales para otra cosa que para lo que nos ha enseñado el positivismo, ir más allá a la hora de escribir la historia. Eh, si uno quiere tratar con, con, fuentes, con fuentes orales también se, se, se critica que son fuentes parciales a mí eso es lo que más me incomoda me parece, digamos, eh, jugar con, con cartas falsas porque es que las fuentes escritas son más parciales que las fuentes orales de intencionalidad, de objetivo, ¿no? digamos cuando estamos hablando de un tema polémico por razones religiosas, sociales, políticas, las fuentes de escritas, las, son muchas veces, aún no, los, no siendo ese el tipo de fuentes, li, libelos, como por ejemplo las diferentes crónicas para diferentes reinados desde el punto de vista muy diferente, no se puede acusar de eso a las fuentes a las fuentes orales, por supuesto y después la tercera que crítica, que no es crítica pero es una realidad es que ante las fuentes orales lo que hay son prejuicios el el elitistas ¿no? es decir, molesta y si no se valora pues te tener en cuenta un testimonio oral normalmente popular eh, ágrafo inculto y claro, molesta al, al elitismo academicista que, que, que existió y sigue existiendo en nuestra profesión darle la misma categoría a la hora de escribir la historia pues que a un documento eh, emitido por, por, por el Estado o, o unas memorias escritas de un personaje eh, importante en fin, qué deciros... Pff, yo, que yo le, le digo a, su, a esos colegas que tienen todas esas, todas esas críticas que hacer a la historia oral, que lean filología, que, que los filólogos saben de la creatividad popular, porque a la hora de con, construir, de entender de dónde, cómo nace un idioma, cómo evoluciona, de reconstruirlo hoy, de actualizarlo hoy, pues la creatividad popular es eh, fundamental, creatividad. Popular que, por ejemplo, un historiador muy querido para mí, como Georges Duby, uno de, los, de, la, de las figuras importantes de la historiografía francesa a la hora de hablar de historia de las mentalidades, si uno lee la letra pequeña en sus trabajos, y él mismo expresa, siendo él próximo al marxismo, como él mismo dice a veces decía a veces, él expresa sus dudas sobre eso de la creatividad popular, claro, yo aconsejo leer a los filólogos, yo aconsejo leer a los antropólogos. Por ejemplo, a Levi-Strauss, que demostró que no hay esas diferencias de superior e inferior eh, en cuanto a, a las culturas, a las culturas eh, históricas. ¿verdad? Por lo tanto, en eso, la, la historia, a la hora de usar fuentes orales, tiene que aprender de otras ciencias humanas eh, y, y, y sociales naturalmente. Es clave desde el punto de vista metodológico y epistemológico e historiográfico aprender a diferenciar la evidencia oral de la evidencia escrita. Y ahí es donde se valora la importancia de la, de la fuente oral. Lo oral es más espontáneo, más directo, está menos mediatizado que lo, que lo escrito, pero no sólo para lo que más nos interesa aquí, es decir la historia oral, colectiva, ¿no? plural y colectiva. No, no, también, también es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del sujeto individual. Es decir, el, el sujeto individual no escribe igual que habla. Dice algo que a veces es diferente y a veces muy diferente, paradójicamente. Y eso lo sabemos como profesores. Nosotros cuando explicamos oralmente un tema no decimos exactamente lo mismo que cuando escribimos académicamente sobre ese tema lo sabemos muy bien es más, cosas que no se dicen cuando escribes pensando en un público académico en tu currículum vitae y, y todo eso no, eh, las dices cuando das clases estás tú solo con los, con los alumnos, por eso es muy importante habría que saber por lo tanto ...a la hora de valorar a un autor... ...de saber lo que, lo que ha escrito y lo que decía en clase... ...bueno, hay, a veces en algunos casos los alumnos han, han tomado nota... Y, y, ...y se han publicado libros con las notas de los alumnos... ...para conocer en toda su profundidad... ...y en todas sus dimensiones el pensamiento de algún, de algún intelectual... Como, ...como sabéis... ...por lo tanto es muy importante... Eh, lo oral nos hace entrar en dimensiones desconocidas para, para el que es solamente lee documentos escritos de la historia que queremos reproducir lo más fielmente posible. Otra virtud que tiene también eh, la fuente oral y, y, y, y la historia oral, que son dos cosas distintas, claro, eh, pero interrelacionadas, diríamos, es... Que la oralidad, digamos, nos ayuda a reintroducir la mayoría social en la historia que se escribe en el siglo XXI. Lo cual no es poca cosa, porque todavía hay un postmodernismo residual por ahí que niega ese protagonismo popular, ese protagonismo colectivo en la historia, ¿no? Para la historia del siglo XX los archivos públicos deberían plantearse hacer archivos sonoros y audiovisuales, es decir, archivos orales que, que permitan ampliar las fuentes de las, de las que disponemos trabajando sobre testigos naturalmente eh, vivos. Hacer, eh, Considerar, por lo tanto, las fuentes orales tan importantes como las fuentes escritas a la hora de organizar el sistema público de archivos que afortunadamente está bastante desarrollado en casi todos, eh, en casi todos los países. Incluso como nosotros trabajamos sobre textos, más bien a la hora de hacer historia oral trabajamos sobre las transcripciones de las... De las, de las grabaciones, quiero decir, a la hora de hacer historia oral contemporánea bueno, para eso también hoy hay facilidades porque ya se transcribe automáticamente el, eh, pues un, un documento sonoro ¿no? Google lo hace relativamente bien, por ejemplo, eso puede ayudar a, a generar esos archivos sonoros, incluso con sus, con sus transcripciones aunque sean transcripciones eh, automática, claro, tendría que revisar después, pero eso lleva mucho menos tiempo un, un profesio, profesional. Lo que es una pena es reducir a, a una historia que busca datos solos, es decir, hechos, eh, fechas, nombres y lugares. ¿no? La historia oral, como veis, da para mucho más, para hacer una historia más global. Eh, más humana y más social, por eso que hablar de historio, historia oral positivista en mi opinión es una contradicción en sus propios términos aunque uno puede plantearse y decir, bueno, yo mi función es generar archivos orales y otro que utilice esos archivos orales para hacer historia, eso sí que es posible ahora reducir eh, la historia oral a la creación de, de, de archivos orales pues eso, es, digamos, eh, infravalorar las posibilidades que tiene este enfoque historiográfico relativamente nuevo, ya es un poco antiguo, desde luego posterior a, las nuevas, a los nuevos historiadores del, del, del siglo pasado y por lo tanto muy necesario para el nuevo paradigma del siglo XXI que estamos propugnando y practicando. Nada más, termino por hoy. Recomendaciones de lectura. Bueno, en este tema, como en los otros, en los últimos, eh, mis, mis planteamientos metodológicos e historiográficos están integrados en las investigaciones empíricas. ¿no? De todas maneras, recomendaría la introducción metodológica a mi tesis eh, doctoral, eh, Mentalidad eh, y Revuelta eh, en la Galicia eh, Irmandiña, favorables y y contrario, que, que, que está en PDF en mi página web personal, en el apartado eh, de libro Y después de estas experiencias investigadoras y, y también historiográficas y metodológicas mías de los años 80, pues le, le he seguido la pista al tema, he dado conferencias, en fin, he hecho cosas sobre esto, que pasa que ninguna... Se, se transcribió, conferencian y se grabó en su, en su momento, por eso no os la puedo ofrecer a todos. Eh, os animo, por lo tanto, a, a leeros al menos la introducción de mi tesis doctoral. Yo recomiendo unas publicaciones posteriores a mi descubrimiento de la, de la historia oral eh, pre eh, anterior a, al siglo XX, eh, que, que son las, la, las obras traducidas al castellano de un medievalista e historiador de literatura, además amigo de Charles de Vos, Paul Zuntor, Z-U-M-T-H-O-R. ¿no? Z -u -m -t -h -o -r. Eh, por ejemplo, eh, la introducción a, a, la, a, la, a la poesía oral, la letra y, y la voz, la poesía y la voz en la en, en la civilización medieval, donde, eh, donde eh, se resumen eh, las investigaciones sobre la literatura oral medieval, su, suyas y, y, y de otros, y, y, se, y se abunda eh, en esto que venimos hablando aquí, de una mitología eh, específica para, para hacer historia oral para, eh, en diferentes épocas eh, históricas. Nada más, próxima semana hablaremos del género y la historia. Cuidaros que el virus sigue vivo y activo por doquier.